El delegado es un interlocutor entre los estudiantes y el profesorado. Por ello, la capacidad de escucha en primer lugar y posteriormente la voluntad de intentar convencer al profesorado con las peticiones de las compañeras y compañeros es fundamental. El legado no requiere tener unas enormes habilidades comunicativas o un gran nivel de persuasión, sino que requiere ser una persona proactiva y dispuesta a defender de manera objetiva los intereses de quienes van a ser su familia estudiantil los próximos años. como delegado o delegada con pleno convencimiento de querer ayudar a tus compañeros, hay muchas probabilidades de que desempeñes un muy buen papel y por tanto que consigas una satisfacción personal espectacular al resolver un problema o una inquietud de un compañero o compañero.